Se han anunciado nuevas medidas económicas, específicamente en este caso para las pymes y para sí. monotributistas. Por ejemplo, poder sacar un crédito a tasa cero fue una de las medidas también que, que se anunciaron. Pero para analizar cómo pueden impactar en las pymes, lo vamos a presentar a Diego Zuliani, hoy el segmento de los miércoles de Valerza. Contador, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo anda? Hola Nicolás, hola Nancy, buenos días, ¿cómo están? Bien, Bien. aquí estamos eh, pasando un poco mm -hmm. la cuarentena. Hoy, Diego, bueno, ya seguramente estás enterado. Eh, ¿Sos impar o par? A ver... <risa> Yo soy impar. Impar, impar. bueno. Eh, o sea sí. que vas a poder salir ya hoy. Hoy vas a poder Voy salir a... a, correr. a, <risa> a, a <risa> caminar, a correr, si, por supuesto, si es que, si es que querés. ¿no? Con si barbijo, no, si... claro, Diego. En casa. Con claro. bar barbijo. Muy bien. Sí. Sí. Ahí está. Eh, Diego, eh, hace algunos días se han anunciado nuevas medidas a nivel nacional, medidas económicas, específicamente sí. para paliar la crisis que están pasando muchos sectores, muchas pymes, en este caso, eh, por el coronavirus. ¿Cómo se analizan? ¿Son buenas? ¿Son, son, son, son malas? Mirá, es, es una modificación que hubo un programa nacional, o sea, el, el, ¿Eh? a nivel nacional existe algo que se llama ATP, que es el programa de asistencia eh, a la producción y al trabajo eh, de emergencia, ¿no? Este ATP estaba, se había reglamentado a través del decreto 332 del 1 de abril y lo que pasó eh, el domingo fue que se modificó este decreto. Entonces lo primero que tenemos que saber es a quién beneficia y después vemos los beneficios. Entonces, ¿Eh? esto afecta a las empresas que hayan tenido este, problemas de, por el coronavirus afectados de forma geográfica, tenga personal que fue afectado por la enfermedad o tenga personal que tenga que esté en el grupo de riesgo o, la, una, o también que haya reducido el nivel de actividad o venta este, desde marzo de, de este año, con relación a, la, a marzo del año pasado, haya reducido significativamente. Si vos estás en, este, en esta perso, estas personas que hayan tenido alguno, o varios de estas situaciones, vos podés tener algún tipo de este beneficio. Entonces, primero tenemos que saber si estamos dentro de este grupo de, de, de, de empresas que van a tener los beneficios. Para eso podés entrar a la página de AFIP y ver si tenés el beneficio. Y segundo vamos a hablar de los beneficios. Básicamente los beneficios van a ser cuatro beneficios. El primero es postergar o reducir una parte de las contribuciones a las de patronales. Y acá lo que quiero hacer un poco claro para que entendamos la magnitud. Cuando vos sos empleador, pagas el salario de bolsillo, supongan 30 mil pesos, y pagas aparte otros 30 mil pesos, entre 20 y 30 mil pesos más de, de otros conceptos. ART, obra social, cuota sindical, seguro, seguridad social, seguro de vida, un montón de otros conceptos. Dentro de todo ese concepto hay una partecita, que es el aporte al SIPA, que esa parte podés optar o postergar dos meses hasta junio o reducir en un 95%. Es una u otra opción. Ese es el beneficio. Tengamos en cuenta la magnitud del beneficio que alrededor del 95% de las contribuciones es lo que se está, el 9% perdón, de las contribuciones es lo que se está reduciendo efectivamente. Diego, es ¿puedo hacer ahí beneficio? una consulta ¿Sí? de ese tema? Sí. Si uno lo posterga. Sí, si lo, lo queremos pagar sí. para después de junio, eh, ¿va a haber algún algún modelo de refinanciación o, o lo vamos a tener que pagar o la empresa lo va a tener que pagar de una sola vez? Sí. Tengamos en cuenta que es el 9% de todo lo que tenés que pagar, o sea sí. que no es un importe muy significativo. Seguramente eh, el, la FIP cuenta con programas de planes de facilidad de pago y seguramente van a surgir otros nuevos a esa altura. Así que Bien. es muy probable que puedas hacer haya una facilidad de esa pequeña parte que se te este, puedes beneficiar. El segundo sí. beneficio es más interesante porque es un beneficio más es, significativo. Se trata de un salario complementario. ¿eh? Antes era una asignación que dependía de si vos tenías hasta 60 trabajadores ibas por la FIM, más de 60 hasta 100 ibas por un programa preventivo de crisis, y más de 100 iba por el Repro. Eso cambió ahora y es un salario complementario que va a pagar el Estado a partir del mes que viene, y es la parte crítica en este sentido de que la FIP dio hasta mañana, 23 de abril, para que las empresas pidan este beneficio, que va a consistir en el pago del salario, del 50% del salario de febrero, para la nómina, sean o no, estén o no en el convenio Colectivo de Trabajo, y, este, y con un límite mínimo del salario mínimo vital y móvil, y dos salarios mínimos vital y móvil. Este es un beneficio interesante, primero tenés que estar dentro de los beneficiados, estamos hablando de que se haya caído la beta o estén dentro de estas actividades críticas, ¿no? como la construcción, por ejemplo, o el turismo. Entonces, en, esta, en estas situaciones, vos lo, tenés, lo que tenés hasta mañana es que inscribirte en la página de AFIP. El, el Estado, en principio, lo que va a pasar en, en, ma, en mayo es, va a acreditar en el CEU de, de los trabajadores el 50% del salario de febrero, ¿sí? Con estos límites. Entonces, supongamos que vos ganés, eh, si vos ganabas 30 mil pesos, la mitad es 15 mil pesos, entonces el Estado va a transferir un poco más porque el salario mínimo y móvil está en 16.750, entonces te van a pagar 17.50. Si vos ganás 50 mil pesos, ganabas en febrero 50 mil pesos, te van a beneficiar con 25 mil pesos. Si vos ganabas 80 mil pesos el 50% sería 40, pero como supera dos salarios mínimos vital y móvil, te van a pagar dos salarios mínimos vital y móvil. estamos hablando algo así de 33.700 pesos. Esto es para las nóminas, o sea, la, el, el comité de este ATP, que es la FIPI y el Ministerio de Producción, van a ir designando, puede ser toda la nómina, parcialmente la nómina, este, o ser, puede ser selectivo el tema, ¿no? Claro. así que eh, el beneficio va a ser el mes que viene ese es un beneficio más interesante, pero tenemos que rápidamente, lo importante de hoy es que todas las pymes tienen hasta mañana para, por afín, solicitar el beneficio de, la, de, este, de este suplemento, que es remunerativo, hay que tener en cuenta esto, ¿qué quiere decir que decíamos que el empleador paga una parte y después paga un montón de otros conceptos, bueno, por, esta, por este aporte del Estado, el empleador debe pagar todos los otros conceptos, es decir, sí. está alcanzado por la red de obra social, y demás este, contribuciones, aportes patronales. Y después, el tercer beneficio que fue muy novedoso, porque incorpora algo nuevo, es los créditos a tasa cero. ¿Sí vamos? vamos a hacer la lista, no es tasa cero, es el Estado el que subsidia la tasa. Claro. El que presta es el banco. ¿sí? Uh -huh. Eso es. Entonces, el banco presta con una garantía del Fogar, una garantía del Fondo de Garantía, y, este, y el, el interés que cobra el banco lo va a pagar el Ministerio de Producción a través de otro fondo este, que, que destinó 11 mil millones de pesos para pagar los intereses. Entonces, las personas que sean monotributistas o autónomos, que están dentro de estos beneficios, o sea que vos tenés que ser, haber sido afectado en la actividad por el coronavirus o tener personal en la actividad con el coronavirus o una restricción, una caída significativa de las ventas, de la facturación a marzo de 2020 podés tener este beneficio que es un préstamo. Es un préstamo a tasa cero que va a estar constituido por la... se va a formar por la parte del 25% de la escala máxima en la que vos perteneces. Por ejemplo, si vos sos monotributista de categoría A, facturas hasta 200 mil pesos al año. Si sos B, es 300 mil al año. Si sos C, 400 mil más o menos. Entonces, el préstamo va a consistir en la cuarta parte, el 25% de ese máximo. O sea, si vos sos un tributista de categoría A, vas a estar recibiendo un préstamo de 50 mil pesos aproximadamente, y uh -huh. te lo van a desembolsar en tres tramos en la tarjeta de crédito. Bien. O sea, que tenés que tener tarjeta de crédito. El préstamo lo hace el banco. Es decir, que vos, para ver si vas a ser beneficio, tenés que entrar a la FIM. Para ver y solicitar el crédito, tenés que ir al banco y solicitar el crédito. ...el banco va a hacer un análisis... ...para ver si te, te da el crédito... ...va a pedir al Fogar la garantía... ...y te va a ir desembolsando ...en tres tramos... ...este préstamo... ...al que le va a incluir el Estado... ...las contribuciones... Eh, eh, ...que como autónomo... ...y monotributista tenés que pagar... ...o sea... Bien. ...el préstamo Bien. es con los impuestos... ...y después devolves con los impuestos... ...o sea... ...el Estado te va... ...el banco te va a transferir... ...te va a acreditar un monto... ...y ahí nomás va a retener... ...los, los aportes a las contribuciones de... Eh, ...monotributo, obra social y impuestos... Este, según la categoría que vos seas, y te lo van a hacer en tres tramos, y después el, ese monto que te prestan en tres tramos vas, lo vas a pagar en, luego de tres meses de gracia en 12 cuotas sin interés. Ese Ajá. es el beneficio que, que surgieron ahora con el, el decreto 376 que, en el, que se publicó el domingo. Diego, eh, sí. me gustaría vo volver al, al beneficio número dos, que hablábamos ahí de, sí. de los sueldos que, que se puede, que el Estado puede va a pagar, ¿no? eh, el sí. dos eh, sueldos mínimos vital y móvil. En ese caso, el, el, el, ¿la empresa que se inscriba eh, pasa por distintas etapas la inscripción o sí. si cumple con los requisitos, los primeros que nombraste, ya puede acceder a alguno de estos? Vos, no, lo primero es inscribirse. Sí. La FIC te va a pedir información porque si, si vos pones, te inscribís y decís, mirá, a mí me cayeron las ventas, entonces la FIC, te tiene, vos tenés que demostrar ante la FIC que te cayeron efectivamente las ventas. Entonces te va a pedir las ventas de marzo y van a, vos tenés que presentar esa, esa información y ellos van a corroborar de que efectivamente hayan caído las ventas, la facturación de marzo. Y si efectivamente cayó la facturación, te van a beneficiar, este, puede ser a toda la nómina o a alguna parte de la nómina. Este, con este beneficio de que es el 50% del sueldo de febrero, Ajá. que va a tener topes: uno claro. a dos salarios mínimo vital y móvil. Entonces va a ir en ese, en ese rango el, el, el salario complementario que paga el Estado al privado. Bien. Entonces, es, eso es lo, lo, lo importante hoy. Y va, la FIP va, también va a pagar, pedir un CBU, es decir, un número de cuenta bancaria, para que la empresa informe a la FIP y después la FIP, según. El análisis que haga va a determinar cuál va a ser quiénes van a ser los beneficiarios, por qué monto va a ser el beneficio y directamente va a pagar al trabajador este o no en convenio y este y deja por descartada el tema del repro y los otros procesos. O sea que lo que tenemos las empresas tienen que hacer rápidamente esa página para solicitar el beneficio y este y se le puedan este, puedan recibir este beneficio Yo, los los trabajadores eh, com, comprendidos en ese negocio, ¿no? Uh -huh. Hasta mañana hay tiempo, entonces. Hasta mañana hay tiempo para estas, este, segundo, este segundo Pero hay segundo poco beneficio. tiempo. Claro. Hay poco tiempo. Sí, sí, sí. O sea, solicita, para solicitar. No quiere decir que te lo den. Ah. Sí, o sea, hoy los resultados han sido bastante, bastante magros. Este, han sido muy pocos los beneficios. Yo no conozco todavía empresas que han tenido algún beneficio de este tipo de beneficios. Hablamos de que la postergación del 9% en dos meses es como que muy... Suena muy poco y, este, y, y después el beneficio de los, de las, los salarios ha sido bastante. Eh, no ha no no sido muy efectivo. Esperemos que en este caso, con el fogar, con las garantías pagando los intereses, el banco desembolse y, este, y acredite en las tarjetas de crédito, eh, perdón, en, en las cuentas bancarias, la el, el asistencia del suplemento y en el caso de los préstamos, en las tarjetas de crédito. ¿no? Uh -huh. Así es, bueno, la verdad que ha sido muy explicativo, ¿no? Sí. Nos, uh -huh. nos has brindado un panorama más amplio de estas medidas que se van conociendo de a poco, uh -huh. pero pero bueno, eh, para decirle a la gente que está mirando que se quiere inscribir, que lo haga ahora y que ahora, bueno, vaya siguiendo una, el proceso. Con la página de, de FICTA habilitada, con su clave fiscal, entra y solicita el beneficio del decreto 332 y 376, y en el caso de los préstamos, el que quiere tener préstamo, solicita el banco. Primero ve que sea un beneficiario. También acordémonos que este beneficio son para los que están en crisis. Sí, Entonces, sí, sí. sí. Si vos estás en crisis, podés pedir, solicitar este beneficio y el banco posiblemente te lo dé. De nuevo, esto está en, en proceso de ejecución, pero no tenemos que perder el tren. El beneficio es hasta mañana para el caso del, del, del salario suplementario y lo tenemos que pedir como empresas, como uh -huh. pymes, porque es una ayuda significativa. La Digo consideración que en de la el... muy, es muy, muy bajo la ayuda, pero en este uh -huh. caso puntual es importante y vamos a, a estar atentos para solicitar este beneficio. La gente que quiere contactarse con Valerza, ¿cómo tiene que hacer? ¿Puede enviarle un mail? ¿Puede contactarse por las redes sociales? Por las redes sociales estamos en, en Facebook, Instagram YouTube, y YouTube, este, así que nos pueden encontrar por Google a valerza.com.ar o nos mandan un correo electrónico a info.valersa.com.ar, un messenger o un mensaje, o nos busca, esto va a estar grabado en YouTube y lo vamos a promocionar para que la gente eh, se, se conozca el tema de los beneficios de este decreto. Así que nos, nos, nos consultan sin ningún problema y sin ningún costo, estamos para ayudar a las pymes Muchísimas gracias, Diego, y nos reencontramos la próxima semana, si Dios quiere. Adiós, Diego. Nos vemos la semana, gracias.